La noticia, ya estamos con nuestra segunda invitada, la abogada Zoila Bustamante, candidata al can, alcaldesa del cantón Mocache por la lista 1 Unir, quien también está por acá visitándonos, dándonos sus propuestas obviamente y dejando a consideración de la culta ciudadanía del cantón Mocache. No, así que mi estimada abogada, le estamos dando la más cordial de las bienvenidas a la cabina de 104.3 Gran Voz, y por supuesto, también conectado en nuestra plataforma digital, al Bienvenida, mi estimada abogada. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y por tenerme una vez más aquí. Soy la Bustamante, hoy amaneció con todas las ganas del mundo, con todo el positivismo. Hoy será un gran día para Bocache, un gran día para quien les habla, un gran día para todos los candidatos de la lista 1 pero sobre todo porque se vienen mejores días para mi hermosa ciudad. Hoy, desde muy por la mañana, amanecí recibiendo los mensajes de buena vibra, mensajes de apoyo, de que me decían, abogada, ya tengo listo cinco carros, vamos toda la comunidad, abogada, somos del recinto tal, estaremos allá junto a usted. Venía revisando en el camino todos los mensajes que desde las cinco de la mañana me comenzaron a llegar, ya que mi cantón, es un cantón eminentemente agrícola y la gente se, se levanta muy, pero muy de mañana y ya comienza a llamar, a escribir. Me llamaba una señora y me decía, abogada, ya estoy desayunando, me voy a trabajar porque hoy día hacemos dos jornadas y salimos enseguida a esta mocacha para poder acompañarla. Eso me llena de mucha alegría, de mucha satisfacción, me da la fuerza necesaria para poder seguir caminando día a día, para seguir luchando. ...porque hay mucho por hacer en Mocache... ...hay mucho por hacer... Abogada, ¿cómo está? Muy buenos días... ...bienvenida nuevamente a la cabina de la 104.3... ...hoy va a ser la gran caravana... ...ya que usted hablaba de un gran día... ...es una gran caravana que va a haber en Mocache... ...de la lista 1... ...es un gran día... ...es una mega caravana... ...la que la hemos denominado la caravana de la alegría... ...porque venimos... Eh, ...con nuestras motos... Con nuestros pitos... ...venimos con la energía... ...venimos muy contentos y felices... De los, de, de los diferentes sectores y recintos a aplaudir pero sobre todo esta gente viene llena de esperanzas viene llena de esperanzas viene llena de ilusión y viene sobre todo llena de sueños porque yo al igual que mi gente sueño con un bocache grande con un bocache próspero con un bocache de oportunidades para todos y para todas que hasta el último rincón de mi amada ciudad tenga obras que hasta que los profesionales de bocache tengan la oportunidad de poder trabajar que la gente con experiencia también tenga trabajo, pero sobre todo que se dinamice la economía, y mi querido Cantón, es por eso que hoy vamos a tener una fiesta, pero una fiesta democrática, una fiesta donde voy a presentar las propuestas, los planes de trabajo, donde junto a Eduardo Mendoza vamos a recorrer las calles principales de Mucache, y junto a él tenemos muchos planes y proyectos, que hoy la ciudadanía de Mucache va a conocerlos. Muy bien, mi estimada abogada, excelente su participación, su intervención, pero, ¿cuál es su caballo de batalla? Hablemos en términos montuvios, en términos criollo, que realmente eh, usted lo ha puesto como eje fundamental en sus propuestas de campaña para la culta ciudadanía del Cantón Mocache, que obviamente la ruralidad es la que realmente tiene el mayor porcentaje. Bueno, nosotros vamos a trabajar en diferentes ejes. Eh, uno de los importantes es atender a nuestros caminos vecinales, de que se encuentran totalmente abandonados... ...yo no tengo recorriendo cinco meses... ...yo tengo recorriendo años... ...años y la gente lo sabe... Zoila ha estado caminando... ...ha estado recorriendo... ...los diferentes sectores y recintos... ...extendiendo nuestra mano amiga... ...llegando también con piedra... ...he llegado en días anteriores... ...hasta eh, mi querido recinto... ...Estero de Dama... ...donde don eladio Arguello... ...y junto a don Macario Tapia... ...el líder de mi querido recinto... ...Sábalo de Arriba donde no tenían una alcantarilla, y junto a ellos pude lograr, con piedra y trabajando de la mano, pudimos lograr que ya puedan pasar los carros hasta ese sector, ya que estaban totalmente abandonados. Soy la Bustamante eh, hará una revisión técnica de todo el equipo caminero. ¿Por qué? Porque no tenemos tanquero. Mocache carece de un tanquero, Mocache carece también de que las bolquetas están en pésimas condiciones. Todas estaban dañadas la semana anterior. Me dio tanta pena de que la gente como clama, clama que sean atendidos. Y que yo también recorro, visito la comunidad, visito los sectores, visito los recintos. Hasta me ha tocado empujar el carro donde vamos con los brigadistas. Porque ya nos hemos quedado que no podemos subir. Pero allá voy. Tenemos que comprar un equipo caminero nuevo para que todas las vías sean intervenidas. Pero junto a Eduardo Mendoza desde la prefectura, que es un hombre que ya ha trabajado, que trabajó por su hermoso cantón Buenafé, ...y que va a trabajar por toda la provincia... ...pero de la mano junto a él vamos a trabajar por Mocache... ...porque todas nuestras vías sean intervenidas... ...porque también vamos a faltar diferentes vías... ...vías que son arterias principales de Mocache... a gordo Mendoza la historia de los caminos vecinales va a cambiar... ...porque esto es competencia de la prefectura... ...pero con convenios con la prefectura vamos a llegar hasta el último rincón de Mocache... ...mis queridos hermanos agricultores, ustedes no están solos... ...aquí estoy yo para poder trabajar junto al Departamento de Desarrollo Agropecuario, voy a tener una oficina nueva que será de apoyo al agricultor. ¿Para qué? Para que los agricultores vayan hasta esa oficina y poder brindarle todo el apoyo técnico que, que necesitan. Ustedes, en muchos casos, necesitan muchas charlas de orientación a las asociaciones, vamos a acudir a poder capacitarlos. Pero también yo me he reunido, no estoy esperando llegar a la alcaldía, ya me encuentro reuniendo con diferentes financieras, porque estoy pidiendo que me ayuden de llegar a la alcaldía con el interés más bajo. ¿Para qué? Para que nuestros agricultores puedan hacer créditos. Y cuando sea la época de poder sembrar, ellos no tengan que hacer largas colas en las diferentes entidades financieras, no tengan que pasar varios días y dejar sus, su, dejar sus trabajos a un lado. Poder ayudarlos a conseguir que el interés sea sumamente bajo para que ellos puedan sembrar a tiempo y que el dinero les llegue a su cuenta de manera inmediata. Como alcaldesa los voy a respaldar y ustedes ya lo saben. También tengo un proyecto de poder eh, implementar riego a, a los diferentes, al, a, al cacao, pero a los diferentes finqueros, pero que voy a beneficiar hasta tres hectáreas. Pero vamos a beneficiar a los pequeños, no a los grandes. Vamos a beneficiarlos para que sus fincas estén tecnificadas. ¿Cómo lo voy a hacer? Como GAC municipal, como convenio con la Prefectura de los Ríos y también consiguiendo fondos no reembolsables con el FIA, Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario, que es un organismo que ayuda para trabajar para la agricultura y también brinda asistencia técnica. Esto lo voy a hacer de la mano, con el FIA, con... La prefectura de los ríos, Eduardo Mendoza, soy la Bustamante de la alcaldía. ¿Para qué? Para que nuestras fincas estén dignificadas. Una vez que el riego eh, pueda comenzar a trabajar, sabemos de que cuando hay agua, todo lo que es el cacao produce mucho más. Y vamos a ayudar a que las familias puedan seguir creciendo, porque les va a, van a tener un poco más de ingresos. Pero mucho más allá de eso, vamos a apoyarlos. ¿Para qué? Para cuando sea el tiempo de que ya van a vender su cosecha, también voy a estar ahí, a estar ahí para poder ayudarlos a que puedan vender su producto con un mejor precio. Y mucho más allá de todo esto, como alcaldesa he sentido la necesidad que el pueblo me dice, abogada, tenemos que vender nuestro producto y necesitamos que usted como alcaldesa pueda construir una báscula municipal construiré una báscula municipal para que cuando saquen su producto lo lleven hasta la báscula del municipio y puedan pesarlo y sepan realmente cuánto llevan, para que cuando ya lleven al comercial ya sepan cuánto van llevando a vender y ustedes directamente en el comercial ya le entreguen el documento que le vamos a dar de cuánto es el peso para que ya sepan cuánto es el precio que tienen que pagarle. Yo no soy comerciante, no tengo compromiso con ningún comerciante, mi compromiso es con los agricultores, con ustedes, que son los más abandonados, los que nadie les ha tomado atención. Aquí estoy yo, aquí está Soy la Bustamante para apoyarlos, para respaldarlos, para que cuando vayan a sacar su cosecha, esté su carretera en buenas condiciones, para que cuando vayan a sacar la cosecha, ustedes también les paguen un precio justo y ustedes ya sepan ¿Cuánto es la rentabilidad que les va a quedar? Porque ahora van a tener el apoyo desde el GAC municipal, con la Bustamante, la alcaldía de Bocache. Excelente, mi estimada abogada. Y en el aspecto de salud, el aspecto social, ¿cómo está? ¿Cuáles son sus ejes? Recuerde que si tenemos salud podemos eh, trabajar, ¿eh? y obviamente que ese es un rubro muy, pero muy importante. ¿Y cuál es eh, su oferta de campaña en el aspecto de salud, mi estimada abogada? Si tenemos salud, lo tenemos todo, uh -huh. porque si no tenemos salud, no tenemos nada. El artículo 55, el literal G, nos habla, del COTAC, perdón, nos habla de que ten, podemos hacer convenios con los diferentes organismos. Y allí donde soy la Bustamante va a hacer convenio con el Ministerio de Salud Pública, que es con el único que yo puedo hacer que la salud mejore en Bocache. Vamos a trabajar desde el centro de salud. Yo no puedo prometer construir un hospital. Por qué? Porque eso no es competencia de ningún alcalde de la ciudad, de ninguna ciudad. Si fuera así, en otros municipios yo hubieran hecho diferentes, diferentes eh, hospitales. Pero no lo han hecho. Esto es más claro que el agua. No podemos construir un hospital. Yo lo que sí puedo hacer es gestionar, es gestionar y en algún momento dado poder entregar el terreno totalmente gratis al ministerio de salud pública. Pero hasta que eso suceda, Zoila no se va a quedar con los brazos cruzados. Yo ya tengo todo el proyecto para poder hacer una ampliación en el centro de salud, en convenio con el Ministerio de Salud Pública, porque eso sí podemos hacer, donde voy a hacer un área de prehospitalización y también voy a hacer un área de emergencia. ¿Para que Para que las familias de Mocache se sientan protegidas y puedan hacer ser atendidas ...en el centro de salud y si les toca quedarse hospitalizados se puedan quedar ahí... ...pero esto va a ir de la mano, que con convenio con el Ministerio de Salud Pública... ...Zoila va a contratar médicos para que los, el centro de salud pueda atender las 24 horas al día... ...y las personas que tienen alguna dolencia, alguna calamidad o algún tipo de accidente... ...se han atendido a las 24 horas en Mocache. Hasta las 4 de la tarde llega el horario del centro de salud en estos momentos en la actualidad pero con Soy la Bustamante esto se va a extender. Las 24 horas al día será mi compromiso, las, los 7 días de la semana, construir una área de prehospitalización para que se puedan quedar ahí hospitalizados y también vamos a hacer un área de emergencia. Pero sobre todo voy a dotar que ahí mismo donde se hacen los análisis, el centro de, de análisis ahí, puedan también estar en mejores condiciones para que nuestra gente no tenga que darle un papelito y tengan que venirse a Quevedo al hospital, esperar una, dos, tres horas, o le dan la fecha para una, dos semanas, que tienen que hacer examen, examen de sangre y que tienen que hacerse muchos estudios, pero no pueden. Eso también lo voy a cambiar, voy a ayudar a repotenciar, ¿para qué? Para que ahí nuestra gente se pueda quedar en Mocache. Y yo también tengo el proyecto pero de mucho tiempo atrás un proyecto emblemático, porque he vivido la situación. En días anteriores nos tocó en el recinto de Las Canitas poder ayudar a un niño de cinco años que le hacen diálisis a este, a este niño, lo llevan hasta Guayaquil. Y su papá me decía, abogada, es, vamos a Guayaquil tres días a la semana, pero el día que llevo para el pasaje no llevo para comer, y si llevo para comer no llevo para el pasaje. Pero lamentablemente no hay un cupo para que el, el niño se quede acá, en Quevedo, haciéndose las diálisis y tienen que llevarlo a Guayaquil. Hacer las diálisis alarga la vida de un paciente que sufre insuficiencia renal y ahí vamos a trabajar. Ya también tengo los estudios, tengo la maqueta para hacer la construcción de centros de hemodiálisis. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la prefectura de Los Ríos, la empresa privada también y el GAC municipal. El GAC municipal no tiene un presupuesto totalmente grande para venir a prometer lo que no vamos a hacer. Tenemos que ir ajustándonos a la realidad, ir de a poco y soy la bustamante, trabajar en la salud, pero en la medida que podamos hacer los convenios. Voy a tocar todas las puertas necesarias, voy a llegar a todos los organismos para que Mocache tenga la salud que se merece para que nuestra gente tenga la atención en salud, que se merece y que para que nuestra gente no tenga que emigrar a otras ciudades a hacerse diálisis, para que nuestra gente no tenga que llegar hasta Quevedo a poder ser atendidos. En Mocache tenemos que tener una atención con calidad. La unidad móvil que recorre que recorre los diferentes recintos de Mocache la voy a repotenciar. Esa unidad móvil no tiene que llegar solo con paracetamol, esa unidad móvil tiene que llegar con la medicina que es, que es la medicina adecuada para los pacientes. Y ahí también voy a tener ginecólogos, voy a tener un cardiólogo, un pediatra, para que cuando llegue al recinto Barro Colorado, la gente se sienta atendida y diga, Soy la llegó hasta nuestra comunidad a brindarnos salud. Y hasta allá, hasta ese sector y hasta todos los recintos de Mocache, va a llegar la unidad móvil pero de una manera diferente, que cuando llegue la unidad móvil la gente salga con alegría a recibir a nuestros médicos. Y también voy a andar yo, voy a andar yo recorriendo, ¿para qué? Para que cuando vayan la ginecóloga, la obstetra llegue hasta ese sector, pueda realizarles eco de mama, eco de ovario, que en muchos casos, muchas mujeres no se lo hacen por muchos años. Llega el cardiólogo hasta allá, también les puede hacer un electrocardiograma, poder mandar allá un un terapista físico para que también pueda ayudarlos con terapias. Vamos a trabajar de manera incansable por la salud, para que nuestros sectores y recintos no se sientan, no se sientan abandonados en ese tema. porque hoy la unidad móvil recorre? Yo estaba comiendo en sombra hace algunos días atrás y preguntaba por qué la unidad móvil no se atendía a nadie. Y me dice la señora que me estaba vendiendo el seco de gallina, me dice, abogada, lo que pasa es que solo trae acetamol y nos dan una receta para comprar en Mucache. Esto no puede continuar. Ustedes tienen que ser atendidos con una mejor calidad. Ustedes tienen que ser atendidos de la mejor manera. Para eso ustedes pagan sus impuestos. Y tienen que ser retribuidos en un mejor servicio. Retribuidos en obras. Y retribuidos en que sus, cada uno en beneficio para cada uno de mis queridos hermanos bocacheños. Tenemos un centro de terapia que se llama PANIDIS que hace muchos años atrás lo dejó construido un padre muy querido Mocache, como se llama Juan Mari, lo voy a repotenciar. A repotenciar que tengan máquinas nuevas, que las personas que trabajan ahí las podamos capacitar para que cuando lleguen diferentes personas, las personas con discapacidad, nuestros adultos mayores, hasta yo que sufro de la rodilla, poder llegar de los diferentes sectores y recintos, tengamos máquinas para que, para que podamos hacer las terapias, que ustedes en verdad necesitan. Ese centro lo voy a repotenciar. Trabajaré de todos los aspectos. Panini será repotenciado con nuevas máquinas. Tendremos en Panini nuestros profesionales. Y las personas que trabajan en ese lugar, vamos a capacitarlas. Ojo, todo mocacheño que trabaja en el GAC municipal continuará trabajando. Las personas que son de afuera, lamentablemente, tienen que regresar a su casa porque el municipio ahora será de la gente de Mocache mis empleados municipales serán mocacheños al 100%, todos los empleados mocacheños van a quedarse conmigo, pero los que son de afuera lamentablemente tendrán que buscar su casa, tenemos que tener un municipio de puertas abiertas y que la gente que es de mocache se quede trabajando en su tierra profesionales, gente con experiencia, nuestra gente del campo nuestra gente del agro, la gente del sector urbano, tiene que tener trabajo y será mi compromiso que desde los diferentes aspectos, desde los diferentes ejes que soy, la Bustamante va a trabajar, poder contribuir para que nuestra gente de Mocache tenga trabajo. Vamos a dinamizar la economía de Mocache y eso solo lo vamos a hacer. Entre, dándole trabajo a nuestra gente indirectamente o directamente pero los mocacheños ahora en adelante serán tomados en cuenta, desde mi administración la gente de Mocache tendrá trabajo 7 de la mañana con 28 bueno, estamos escuchando las propuestas que tiene la abogada Soyla Bustamante, quien es candidata alcalde del Cantón Mocache por la lista 1, la caravana el día de hoy, cierre, coménteme cómo va a ser ese cierre de la caravana no, pues ya no cerramos, hoy ya vamos no cerramos. a abrir hoy ya van a abrir, no, ya tenemos pero, ¿Para cerrar la, este recorrido con artistas o van a cerrar con artistas? Bueno, bueno, eh, comenzamos eh, la caravana desde la una de la tarde, desde la apiladora de un gran amigo que me está apoyando muchísimo, don Chicho Terán, que le agradezco muchísimo por todo el respaldo y apoyo. Fui a conversar con él y le digo, don Chicho, puedo salir desde aquí, salga abogada, salga, mi apoyo al 100% para usted. Desde la apiladora, desde don Chicho Terán, que queda al frente del centro de salud, desde ahí comenzamos. Comenzamos, he invitado... He recorrido una gran parte de mi querido Mocache. Desde la escalera envío un fuerte saludo de Teófilo Zamora, quien se reunió toda la gente en la escalera para esperarme, recibirme el día que los visité, para hacerle la invitación personalmente. También quiero saludar a toda mi gente de Ajizal, quiero saludar a la gente de Angostura, a la gente de Pichilingue, a la gente del Guavito, a la gente de Agua Fría, de mi querido San Luis, de mi San Luis, de San Felipe, de Alejo Lascano, a mi queridísima amiga, a doña Elena Kaiser desde Palmasola. Oiga, me han llamado, no tenemos dónde más llevar gente, queremos que nos envíe buses. Anoche, era 10 de la noche, y llamaba a los buses, por favor, ayúdenme. Necesito buses para San Felipe, necesito buses para San Luis. Me llaman de San Luis Abogada, creo que todo San Luis va a ir. <risa> Créanme que esto será una algarabía. Hemos recorrido diferentes sectores y recintos para hacer la invitación. Comenzamos desde donde Chicho Terán, bajamos toda la calle principal, Juan Eduardo Mendoza, que hoy me va a acompañar en la caravana de La Alegría, porque será algo magnífico, vamos llenos de alegría, llenos de fe, llenos de esperanza, en busca de mejores días para Mocache. Salimos de ahí, recorremos las calles principales y llegamos hasta mi central. Mi central queda ubicada en la calle Sucre y Agdón Calderón, donde tendremos ahí la concentración. Tenemos para bailar al combo de Darwin, así que los invito, por favor, yeah. los invito el día de hoy vamos para que me acompañen a bailar sí. con el combo de Darwin. ...y ahí tendremos la presentación de nuestra propuesta... ...junto a mi querido candidato perfecto ...estarán mis candidatos a concejales... ...y tendrá la ciudadanía en general... ...pero ¿sabe qué más ha sido? Soy la Bustamante los ha invitado, ha tocado puerta... ...pero la gente hoy va a salir... ...va a salir, pero ¿por qué? ...porque yo no esperé las campañas... ...no esperé las campañas para poder trabajar... ...Mocache lo sabe, los recintos lo saben... ...saben que Soy la Bustamante... ...nunca les ha fallado y no les va a fallar... ...he venido trabajando desde cuando fue pandemia, antes de pandemia, desde el día cero, como decían. No le dio el COVID. Gracias pero... a Dios, no. Dios es bueno y me ha bendecido. Salí a trabajar, a recorrer, a entregar comida. Yo cargaba en mi carro, tanques de oxígeno, para entregarle. Cargaba enfermeros que me ayudaban a ubicar suero, a personas que tenían COVID. ¿Y por qué? Porque no tenían plan la medicina. Entregamos horas de vitaminas, entregamos la medicina para el COVID, entregamos comida, entregamos mascarillas, gel antibacterial, alcohol, jabón líquido. Bocache sabe que soy ha trabajado y que ha trabajado más de tres años de manera incansable. Y la gente sabe que no he esperado las campañas políticas. Y ese va a ser el respaldo que hoy soy la, mis concejales y Eduardo Mendoza va a tener porque ya hemos venido sembrando en tierra fértil y estamos esperando una gran cosecha, que pronto va a llegar. Muy bien, excelente la participación de la abogada Soyla Bustamante, 7 de la mañana, 30 minutos, 7 horas 30 minutos. Mi estimada abogada, le estamos agradeciendo. Obviamente que ya queda a consideración de la culta ciudadanía del Cantón Mocacha, el soberano, el que realmente pone eh, el voto, que la mejor propuesta va a ser de la abogada Soy la Bustamante. Le agradecemos por vernos visitado en la cabina y obviamente le deseamos suerte en, en el resto de la campaña y ya reitero, ¿no? es el soberano el que realmente tiene la última palabra. Le damos la finalísima a través de 104.3 y al día.com. Muchísimas gracias, los espero el día de hoy para que Buenas. puedan bailar también junto a mí. Gracias por recibirme. Muchas gracias mi querido Mucache, gracias a las mujeres emprendedoras que han sido parte de mi gran proyecto mucache Aprende, Emprende y Crece, que van a estar ahí respaldándome. Ustedes saben que soy la Bustamante, llegando a la alcaldía, ustedes van a recibir cinco cursos al año para poder seguirlas capacitando, porque cuando le emprendamos las herramientas necesarias a una mujer, la familia entera crece. También a mis queridos jóvenes, voy a trabajar por cada uno de ustedes. ya he, Estoy haciendo eh, un plan, un proyecto piloto para que las universidades puedan llegar hasta Mocache. Un instituto técnico superior también pueda venir hasta acá para que ustedes se puedan seguir capacitando, ustedes puedan seguir estudiando. Mi compromiso es con todos y con todas. Con las personas con discapacidad también voy a trabajar con ustedes, para que les lleguen las ayudas técnicas que ustedes necesitan, para que podamos visitarlos casa a casa, para que los proyectos que tiene en convenio con el MIES puedan ser extendidos y poder visitar más personas con discapacidad y que ustedes también poderlos traer hasta Panidis para que puedan realizar las terapias que ustedes requieren. Para mis queridos adultos mayores, la casa del adulto mayor será una realidad, donde los vamos a atender de lunes a viernes, desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde ahí ustedes van a ser atendidos con prioridad, donde mi gente va a estar capacitada y acta para que ustedes puedan llegar. Vamos a, Ustedes pueden realizar sus ejercicios, van a tener eh, doctores que van a ser van atendidos por doctores. También ustedes van a recibir talleres, van a recibir clases de baile, de pintura. Ustedes van a ser atendidos como se merecen, como tanto me lo han pedido. Ustedes van a volver a ejercitarse, queridos adultos mayores. Soy la, ya ha trabajado junto a ustedes y voy a volver a hacerlo. Dentro de mis grandes proyectos también tengo una funeraria municipal, ya que fallecen muchas personas que no tienen recursos y ahí voy a estar yo. Desde el GAM municipal voy a ayudarlos con la funeraria municipal, al que menos tenga, a la persona más pobre, a gente que no tiene ni siquiera para sepultarse y andan en las calles pidiendo colaboración, pidiendo ayuda. Pero vamos a ayudarlos desde ese punto de vista para que nuestra gente también tenga la ayuda que se merece. Agradecerles a todos a todos mis queridos recintos, a los que me reciben día a día, a los que me abren las puertas de su casa, pero que sobre todo me abren la puerta de su corazón. Aquí está soy la Bustamante, la abogada amiga de todos ustedes, la que siempre les va a extender la mano y la que va a seguir recorriendo en busca de mejores días para mi amado Mocache. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Vienen mejores días para mi ciudad. Soy la Bustamante, siempre va a estar junto a ustedes. Los espero hoy. En la caravana de la alegría Y también que será la caravana del triunfo Muchísimas gracias y nos estaremos viendo En pocas horas Ok, muchísimas gracias, Cita de la mañana con 35 minutos Despedimos a nuestra invitada, nos damos un pequeñísimo corte Y retornamos con más noticias